Vamos a darle la bienvenida a Lucas Olivera Sáenz, que es abogado de los trabajadores despedidos de, del call center. Hemos hablado de este tema en otras oportunidades, hoy tempranito también hacíamos el repaso correspondiente, pero para conocer cuál es la situación actual es que vamos a darle la bienvenida a Lucas. Lucas, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Naomi, buen día Carlos, ¿cómo están? Muy bien. Mu muchas gracias por darnos estos minutitos para poder charlar sobre un tema que nuevamente está bueno que, que esté en agenda que se empiece a hablar y conocer esta situación qué es lo que está pasando con los trabajadores del call center bien sí la verdad es eh, yo hace ya bastantes años que me dedico a esto con, con mi equipo no somos un equipo de abogados que eh, hace años que nos dedicamos a, a defender los derechos laborales y sobre todo los agentes telefónicos no que eh, desde siempre están con condiciones laborales muy desfavorables y siempre muy precarizados. Y bueno, estamos viviendo una de tantas olas que hubo desde que estas empresas se instalaron en nuestra provincia. Eh, una rotación aproximadamente cada año entre 500 y 1000 despidos. Y muy pocas veces, o a partir del 2020 aproximadamente para acá, se empezaron a dar despidos así, ¿no? De 200, 300 o 100 empleados en, en tan solo un pocas semanas o pocos días como está ocurriendo en este momento qué pasa eh, eh, qué pasa digo con el sindicato de empleo ¿no? de que, que, que, los, que los nuclea y ahora primero contestame esa pregunta porque tengo otras más también para para consultarte porque digo, cómo puede ser que una empresa llegue contrate gente pues la eche cuando quiera eh, bien sí mira te, te contesto eh, también tomando un poquito eh, no en referencia a la, la, la declaración de verde de Mira, yo en este momento, en la, eh, la información de la actividad gremial, en esta situación en particular, no tengo. Sí eh, trabajaron y, y estuve al lado donde estuvieron en el gremio en el momento, del año 2020, con la pandemia en marzo, apoyaron a los, a los, a los agentes, a los trabajadores, y, y pudieron recuperar 400 agentes que no habían cobrado su sueldo en el de marzo de 2020. Eh, particularmente, eh, nosotros, desde, la, desde el derecho, desde lo ideal, defendemos y hacemos valer derechos de los empleados que no tuvieron durante la relación laboral. El gremio se encarga de lo mismo mientras dura la relación laboral. Entonces son es como dos actividades diferentes, ¿no? Por ahí respondiendo un poquito eh, a, a, la, a, la, a las declaraciones de ayer del de gremio. Pero sí, en este momento, como te, como te digo y te repito, no sé bien cuál es eh, la, la actividad gremial, qué, es lo que están, qué medidas están tomando para, para solucionar o salvar esta situación. Eh, si sí, tengo entendido que están en el medio de negociaciones políticas por un tema de un subsidio para esta empresa que partamos de la base es una empresa que eh, factura en dólares y paga el sueldo en pesos ¿sí? los derechos que nosotros reclamamos los de los, los trabajadores una vez terminada la relación laboral o sea muy distinta a la actividad gremial son derechos que no existieran o no se pudieran reclamar si no si estas empresas eh, cumplirían ¿no? con las condiciones y más que nada con la remuneración con sueldos que están muy por debajo de lo que la escala salarial propia del convenio colectivo de comercio establecido. Lucas, con respecto a más allá de, de la situación gremial y lo que están atravesando los los trabajadores, hay algo puntual que, que es cierto: el, el mecanismo llega este call center, se contratan eh, trabajadores, contratos de, de qué tipo, eh, qué se firma, hay contrato, no hay contrato, es de palabra. Eh, es, eh, ¿Cómo es el manejo, digamos, en lo administrativo? Sí, ahí normalmente esta empresa, bueno, ya está hace más de 10, 12 años Estamos hablando del concentro más grande de la provincia, ¿no? Que emplea casi 5.000 empleados eh, el, Se venía manejando dentro de lo, de lo legal, lo normal, el contrato de trabajo Las es que vos comenzás, tienes una etapa eh, a prueba de tres meses tres meses y un día, eso sí, un empleado determinado, ¿Sí? Eh, hace unos tres o cuatro años atrás, comenzaron con prácticas que van en contra ¿no? de, de lo que marca la generalidad de la ley, realizando eh, renovaciones mensuales a los, a los agentes, pero una renovación mensual que estamos hablando, que la continúa durante un año, año y medio, dos años, y al momento de despedirlos a los chicos, de eso que comunican que no está renovado el contrato, que no se renueva. Esta práctica o esta mecánica la utilizan por dos motivos. Una, para, para intentar evadir sí o que los que los chicos se hagan asesorar con, con un abogado con un profesional para ver si tienen algún derecho para reclamar, porque obviamente el chico le dicen mira, no, no es que te despedimos, sino que no te renovamos el contrato. Y el trabajador, más ellos, son chicos muy jóvenes que, que empiezan a trabajar con su primer trabajo en un consienta, no tienen por qué saber esto que te estoy explicando. Y en segundo lugar, esta mecánica la usan para presionar más, no o sea, para empeorar las condiciones laborales, porque mes a mes le dicen, mira si no cumplís con los objetivos, con las métricas, el eh, mes que viene quizás no se el contrato. Eh, lo que desde ahí ya hay un, una mala no, una, una una mala actitud por parte de la empresa, del empleador y de las condiciones laborales que los chicos están viviendo, eh, más allá de todo lo que hay, ¿no? Que uh -huh. Tienen 7 minutos para ir al baño, cobran su sueldo un 50% menos de lo que la le prevé, o sea, estamos hablando de un cúmulo de, de cuestiones que que no son respetados durante la relación laboral y, y justamente se llegan a judicializar eh, en la mayoría de los casos obviamente casos que, que acuden a consultarnos a nosotros que yo siempre también como ex empleado quiero resaltar de, de uno de los conciencieros de de los eh, quiero que se acerquen y, y que sepan y conozcan sus derechos eh, y puedan asesorarse ¿no? con un profesional y poder y poder hacer valer sus derechos Lucas, ¿y la empresa se maneja eh, con respecto a, a la ley? ¿Sabe que puede hacer esto? Eh, ¿Lo hacen sin ningún inconveniente? Eh, ¿cómo que, ¿Qué es lo que pasa ahí? Ah, mira, a ver, eh, la empresa sabe, sabe y conoce, obviamente tiene su propio abogado, conocen los requisitos de la ley para poder hacer un contrato a plazo fijo, uh -huh. los cuales no los cumplen y tienen sentencia de los últimos 5 o 6 años de jueces que le dicen que no está bien. Y aún así lo continúan haciendo, ¿sí? porque vos imagínate que de 10 chicos eh, que están en esa situación, solo dos o tres acercan a asesorarse con un abogado el día que le dicen tu contrato no está renovado. Entonces es como una, una manera de, de, de, de evadir, ¿no? que, que los chicos les reclamen al finalizar la relación laboral los derechos que les correspondían. ¿Cómo se sigue de ahora en, en adelante, Lucas? Nosotros, bueno, mirar un equipo de abogados que justamente... A, a, por toda esta situación, como te digo, hace años que nos dedicamos y la cantidad de casos que recibimos, decidimos eh, abrir una oficina exclusivamente en atención para para los trabajadores de call center, en Adolfo de la Vega 320, asesoramos y, y, y, y respondemos cualquier tipo de consulta sin costo y estamos a disposición, ¿no? De las 10 de la mañana hasta las 8.30. Eh, así que, lo legal, nosotros vamos a seguir acompañando y, y reclamando... Eh, lo con que, lo que corresponde ¿no? legalmente uh -huh. sí, yo te hago una, una consulta más tiene que ver con el Ministerio sí. de Trabajo si pudieron tener sí. algún contacto para saber que si se puede eh, trabajar en conjunto para también que llame la atención a la empresa quien debe controlar también a, los, a este tipo de empresas que garantice la, las leyes para los trabajadores porque al final de cuentas parece que hacen lo que quieren Sí, era, te diría que eso ya sería más una labor de, de parte del gremio, ¿no? Sería sí. la, una actividad gremial, porque nuestra actividad es competente, evidentemente, individualmente a cada trabajador que, sí. que desea después reclamar su derecho, sea un reclamo colectivo o para tomar medidas a nivel colectivo, ya creo que debería intervenir en ese caso eh, la, la entidad gremial. Bueno, no, yo me, me pienso, digo, el ministerio también debería de, de intervenir ahí porque tiene que garantizar el, los puestos de, de trabajo, ¿no? Si uno dice, cuando uno después hace estadística, ¿cuántos trabajos tenemos uh -huh. en, en Tucumán? Bueno, el Ministerio de Trabajo debe de, de ahí de, de, de verificar que todo funcione también. Tiene esa obligación bueno, desde el Estado, ¿no? Justamente ese es el punto de presión de la empresa, de, claro. al, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, uh -huh. porque lo hacen eh, concretamente en las contestaciones de demandas, comparando la situación que antes de instalarse en Tucumán estuvieron en Córdoba mm. y en Córdoba se logró eh, reconocer a nivel colectivo el derecho de los trabajadores y directamente liquidaron a sus empleados de Córdoba y se vinieron a Tucumán ahora amenazan con hacer lo mismo y e irse en la provincia de Chaco mm. por la alta litigiosidad de la provincia y por los subsidios que la provincia no le está destinando que en su momento sí en sí mm. lo que queda entonces más allá de la visibilización es que realmente se puede encontrar la, la solución algo que pasa a ser Hoy estamos hablando de, del call center Y este en caso particular Pero sí. pasa a ser lamentablemente y, y por ahí lo pudieron ver en, en otras empresas también Algo que, que es moneda sí. corriente Por esto, porque falta que uno se pueda asesorar O cree que es lo que, bueno sí bueno Era el, el periodo claro. de prueba y ya está y, y hay cuestiones que hay que empezar A hablarlas también para que haya justicia Totalmente, totalmente Porque vos tenés en cuenta que son chicos muy jóvenes Los que trabajan, su primer trabajo y la palabra por ahí ir a un abogado, ir a juicio una vez que ya están despedidos sin causa, mal pagados, mal pagada la indemnización, en muchos casos no la llegan a cobrar o la liquidación cuando no le renuevan el contrato, eh, le, le da miedo y obviamente es entendible porque eh, ninguno de nosotros quiere pasar por un proceso judicial legal, mm -hmm. pero eh, yo siempre digo no tenga miedo porque si no estuvieran reclamando lo que les corresponde, de no se haría lugar en la justicia, entonces siempre acérquense, y como ex empleado, como ex agente de una de esas empresas que me vio las condiciones laborales, eh, siempre les le, le digo, ¿no?, que tengo compañeros trabajando ahí, amigos, eh, acérquense, asesórense, porque la mayoría de las suspensiones, sanciones que, que, que te van generando dentro de la empresa eh, no son eh, aplicables legalmente y también usan como base eso, ¿no? Un minuto tarde que te necesite por el baño, te sancionan y al mes siguiente te despiden por la acumulación de sanciones, entonces... Eh, eh, también, ¿no? Todo eso, esa presión que viven los chicos y que sepan que, que, que pueden reclamar y que pueden ir a un, a un juicio y, a, y hacer valer sus derechos delante del juez. Lucas, te agradecemos. Sin, costo y sin ningún tipo de repercusión a nivel laboral, después. Bien, bien, bien, bien. bien. Fundamental ahí el, el final. La verdad que te agradecemos el hecho de poder comunicarnos, que nos asesores también a nosotros y que tantos otros se vayan enterando que está esta, esta opción. Así que gracias. Así es, no, gracias a ustedes, y bueno, la verdad espero primero que se mantengan los puestos de trabajo, y, y en el caso contrario, que que no, que la empresa no cumpla, estamos nosotros para, para defendernos. Gracias Lucas, buena jornada. Igualmente, hasta luego, chau chau. chau.